¿Qué tal señor ¿Cómo estamos bien aquí San Juan al aparato aunque por las gafas parezca rápido hoy vídeo fucking espectacular para explicaros la próxima aventura donde vamos a ir con parejas y ya os digo yo que no va a ser la única con Carlitos medalla olímpica colabora de, de verdad de verdad qué que está de cojones. disfruta hostia disfruta ah, bien, está bien. ¡Vamos en directo de Alemania ¡Vamos, sigue, vamos, vamos vamos, vamos, sigue, adelante, adelante. Entonces, hoy nos espera Carlitos Coloma para hacer una entrevista en Twitch, en link aquí abajo que ya somos más de 120.000 y estamos haciendo streamings diarios todos los días de la semana de unas 3 horas, haciendo rodillos. Ya estoy pegando la sudada de la vida, entrenando. Por ahí sigue otro grupo, haciendo entrevistas. Pistolero, ¿cómo estamos? Tengo que decirte una cosa que lo siento pero no te va a gustar, ¿eh?, no te va a gustar. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? No voy a ser yo quien te contradiga, ¿no?, si te lo dices. <risa> yo te sigo bastante. Ay, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Pero, pero desde hace mucho tiempo, por eso te he dicho que me hacía mucha ilusión cuando me ha dicho que era azul y que me hacía la entrevista. Es bonito, es bonito. A mí me gustó mucho ese documental. Y hablando del deporte que más os gusta... en la entrevista con Carlos Coloma cuál va a ser el primer de estos retos al que vamos a ir por parejas Shh, que estamos aquí, San Juan al volante peligro constante like al vídeo si hay ganas que os haga un unboxing de esta pedazo de casa en movimiento en la que dormido, cocinado, trabajado eh, duchado y meado con el que tengo aquí colgado, pero de eso no ha habido nada, porque he estado cuatro días haciendo esquí de montaña en La Molina, que me ha servido de pretemporada Y Hola, Tabaleten, que me estás pegando un palo que me voy a cagar en la madre que parió al diablo todavía no llevamos ni una hora de esquimó y este ya está aquí haciendo tienda, aquí seguimos para arriba dándole un poquito está bien pero entonces la aventura a la que vamos a ir o al menos la que anunciamos hoy con Carlos coloma es en este primer tercio del año va a ser en spain pero liken al video aquel si hay ganas locas y déjate aquí en comentarios de cuáles de las próximas aventuras tipo las más grandes eh que pepí Desert Luis Epic Alps Epic sí que me despeñaba por ahí abajo Mongolia Os gustaría que San Juanito y Colomita O Colomita y San Juanito Fueran en pareja que juntos Pero no revueltos Venga, 3, 2, 1 uno, lo está esperando ya... A ver, que ponemos esto a grabar, por favor, ponte bien guapo, que con lo que hay... Habrá que... Habrá que hacer... Exacto, las... Sobre todo las pesta... La caída de... Tienes que hacer una caída de ojos buena porque ahora es el momento que tenemos que enamorar a todo el público para ver si quieren que vayamos de pareja a las carreras o no. Entonces, claro, como vean lo que somos realmente, tus seguidores dirán, el jabalí, aparte de Globero, es feo, y los míos dirán, bueno, el Coloma es que lo va a matar a este. Entonces, claro, hay que venderlo bien esto. A ver, lo bonito de todo esto es que lo vamos a pasar súper, súper bien, <risa> que vamos a hacerlo muy divertido, que la gente que nos sigue, pues a ti por la comunicación que tienes, por lo divertido que eres, y le pones mucha pasión. Y por mi parte, como en su día fui pro y fui y medallista olímpico, pues algo te podré enseñar, por lo menos, de cómo ir en bici cómo pilotar y cómo mejorar un poquito ese flow. Yo creo que ya podemos anunciar fecha y nombre de la carrera. Leyenda de los tartesos. Para todo el mundo que quiera ir, se puede ir por individual, se puede ir en pareja, 3, 4, 5 y 6 de febrero, en Huelva, los Tartesos, una prueba por etapas relativamente razonable, a la que se puede apuntar todo el mundo que quiera y en la que tú y yo vamos a hacer pareja sin. ya no hay marcha atrás. <risa> Va a estar Valero, va a estar Rocío, va a estar Natalia Fischer, va a estar Pablo Rodríguez, va a estar todo el equipo HT Pro Cafés a full. ¿Qué te parece si hacemos emisión en directo de la carrera entera? Tú pilotas más de esto. Yo me animo a lo que me digas. Y ya sabes que con un par de cafés ve quien me pare. <risa> Colo, tú, ¿les hacemos spoiler del documental de lo de Prime o no les hacemos spoiler? No, no, no, no. ¿No? no, no. ¿No? ¿Y de lo del campeonato del mundo de Red Bull de viajar? A ¿Hacemos spoiler o tampoco? Tampoco, Dios de... <risa> no me dejas contar nada. No me hagas la glowerada de presentarte otra vez en el plato balado. <risa> ¿Lo vas haciendo a medias todo? A ver, Colo, es que ya sabes que yo eh, a la bici de 2021, a la rígida, a la doble, incluso a la cabra, metí plato balado y bielas con potenciómetro a todo de can rotor por eh, recomendación de Colo, pues yo me bajo ahora, ya lo monto y ya vengo a la carrera con todo montado. <risa> no cuento más. Señor Carlos Coloma. Para que veas que no solo te digo que me calientas la cabeza como mi padre, sino que además te hago caso. Me he ido a la bici doble de 2021, le he quitado el plato ovalado, le he quitado la biela con potenciómetro rotor y... Psst, mira. Como me voy a traer esta bici, que todavía no le he montado el ovalado, y hay que llegar a la leyenda de los tartesos. Uno, con las bielas con el potenciómetro para que ahí puedas ver vatios y puedas ver si lo que falla es el jabalí o si lo que falla es que tengo demasiada tripa o que la carrera va demasiado en subida en lugar de ir en bajada. Dos, aparte de meterle el potenciómetro para ver cómo va la cosa, plato balado. ¿Para qué sirve el plato balado? Pues mira, no, Colo, voy a, voy a hacer de ti. Para la rodilla izquierda que tengo lesionada, para no tener molestias y para cuando estemos ahí, Evitar el punto muerto y lograr que la cosa funcione de puta madre. ¿Qué? Es? Colo, lo cuento también como tú. ¿O no lo cuento también como tú? ¡Colo, vamos para allá, que este año la vamos no, no. a liar, gorda otra vez! Arros y comentarios a tope, que lo vamos a pasar muy, muy bien. Así que estar muy atentos. Mi vuelta a la competición, macho, eh. ¡Hostia! <risa> o sea, ¿puedo decir que la vuelta oficial a la competición de Don Carlos Coloma va a ser con el puto jabalí? Así sí, va a ser. ¡Ay, que Dios me pille confesado! ¡Colo! Corto, corto, porque yo tengo que ir a entrenar ya. Me voy a darle el rodillo, que si no la cuestión… ¡Ah! Y por cierto, hasta el día 5 de enero tienes a entrar en la tienda de Actitud. todas las personas que estéis entrando dejáis en comentarios, cualquier pedido que hagáis, dejáis en comentarios a quién queréis el vídeo de la felicitación y el jabalí hasta el día 5 de enero os graba un vídeo de feliz año, feliz divorcio, feliz lo que sea, solo hasta el 5 de enero porque si no ya no llegamos para mandaros el regalo para Reyes. ¿Trato hecho o no, Coloma? Perfecto. Venga, vamos vale. para allá. Venga, hasta luego. Sí. Liken al videaken si os ha molado la pitazo de entrevista con Carlos Coloma y mmm, dejad en comentarios también si intuís que, aparte de esta leyenda de los tartesos, creéis que el jabalí y el Coloma, hostia, pueden ir a la Cape, pueden ir a la Swiss, pueden ir a la Alps, pueden ir a la leyenda, pueden ir a la Titan, pueden ir a, a tomar por culo. Entonces, dejadlo por aquí abajo y dejad también aquí en comentarios ¿Cuál creéis que va a ser la performance del jabalí y del coloma? Es decir, si vamos a quedar muy bien, muy mal, muy malamente, vamos, no vamos a terminar, nos vamos a enfadar, o va a haber show, o va a haber directos, tal, de toda la cosa. Decidme también si os gustaría que, aparte de los dailies, que va a haber dailies, os gustaría que emitiéramos todas las etapas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en vivo y en directo, en Twitch, para que podáis vivir la experiencia en directo Ah, y muy importante también hostia el otro día os expliqué ya que para este 2022 el reto del año van a ser 11 ironmans en 11 días consecutivos y sobre todo que todo va a servir para recaudar dinero para una causa benéfica entonces os dejo el link aquí abajo para que por favor si tenéis una causa un deportista, un corredor, una historia, una asociación, una enfermedad que creéis que necesita más investigación, por favor, dejo el link al vídeo aquí, para que en comentarios dejéis, oye, jabalí, me gustaría que la causa fuera esta, porque estamos justa, justamente buscando cuál va a ser la causa a la que vamos a dedicar toda la recaudación de los 11 Ironmans en 11 días consecutivos. Vamos allá, a por ellos, los 11 Ironmans, y si no, muy malamente, ¿eh? hija, corta ya, hombre, ¡Gracias